¿Cómo están? Félix Games saludándoles desde aquí Bueno chicos tal y como están viendo en el título del video y probablemente en la miniatura Vamos a jugar la nueva versión Geometry Dash Live 2.2 Y es que así es apenas ayer salió Geometry Dash, Geometry Dash Live 2.2 y como vemos ya está añadido el swingcopter, solo que aún no se puede jugar ya que aquí donde vemos las skins de nuestros así que de nuestros personajes no, no aparece solo aparece hasta la araña. Así que el reto del día de hoy y así es porque viene con todo el reto es lo siguiente pasarnos los nuevos tres niveles creo que son tres uno dos tres no solo son dos Pasarnos los nuevos dos niveles Junto a los originales, los que ya estaban En menos de en menos de 10 minutos Voy a tratar de que sean menos de 10 minutos Porque luego se hace muy largo el video Así que vamos a empezar con el primero Estero Madness, le voy a bajar tantito volumen Porque esto sí tiene copyright Y vamos a ver qué, qué tal nos va Es el primer nivel, no creo que vaya a morir en cualquier parte donde solo los nuevos jugadores mueran. Concentración al 100. fin ya ya me pasé el, el primer nivel a los tres intentos aunque no lo crean si sí, sí me costó un poquito vamos a ponerlos de esta skin y vamos a cambiarle de color porque no vamos con esto no con esto no con azul azulito para que combine bien bien bonito vámonos con el siguiente nivel este sí que tiene mucho copyright Wow, me da un poquito de nostalgia volver a jugar este, estos niveles, la verdad. O bueno, también un, uno de los logros que yo quiero hacer es tan solo pasarme el demon, el único demon que tenemos aquí en esta actualización. Que es, ay Dios mío, un anuncio. Que es Claustev, Clostef, creo que sí lo pronuncié bien. Que es este de acá, nos faltan cuatro monedas. Vamos a tratar de agarrar las, las otras las otras cuatro Listo Listo por fin Tercer nivel completado con las tres monedas Por favor que no me salga un anuncio Por favor Me he dado cuenta de algo Y es que nos estamos comiendo mucho tiempo Pasándonos todos estos niveles Vamos a ver Mejor vamos a pasar directo al grano electrodinámico I'm